Thank mm -hmm. you. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Muy buenas Gaby, ¿Cómo, ¿cómo va la semana? Pues muy bien, ya casi con aroma primaveral y menos invernal y con este vendaval de juegos que nos están llegando este mes de marzo Sí, efectivamente, hoy os traemos ese top juegos que queríamos haberlo traído la semana anterior Pero al final se, se demoró un poco Cositas. Por, Cositas por cosas que ocurren, efectivamente y nada, de momento pues pues ha dado vía que haya más cosas de las que hablar, aunque sin verdad que es top juegos. O sea, bueno, lo, lo que digamos un poco la selección que hacemos. Porque si no, o sea, sería por vídeos, ¿no, Gaby? Todo lo que sale yo todos sí. los meses. Vamos. Yo, cada vez que escucho a la gente decir que tiene los visores en un cajón o en la estantería y que no los usa, yo digo, madre mía, pues será por falta de contenidos. Otra cosa será la cantidad, pero cal... O sea, la, can la calidad, pero cantidad sí. para aburrir Pues sí, efectivamente Y para no aburrir Nos vamos Ay. a colocar a, a la izquierda Y ya sabéis, todos juegos VR de marzo Lo que traemos destacado Desde el 1 de marzo hasta final de mes o Lo que sabemos, que creemos que va a llegar Sobre todo al final comentaremos Algunos que quizá no lleguen Y para no liarnos vamos ya con la lista ¿Ya? venga, pues el primero de ellos es el presentimiento de muerte el presentimiento de muerte pues este es eh, un juego que se, que se ha publicado que se ha publicado ya ¿Eh? este salió a principios del de, 1 de marzo, el primer día y es del estudio Socus que nos han hecho varios, varios juegos y uh -huh. este no lo he jugado yo pero le tengo ganas porque eh, lo describen como un super hot pero en vez de con pistolas con arco es decir depende de tus movimientos para que los enemigos se muevan ellos también juegan con, con esa mecánica y sí. tiene muy buena pinta yo no lo he probado pero según comentaban eh, es como que el, el tiempo avanza cuando estiras la cuerda del arco o algo así ¿sabes? Uh -huh. un poco super hot ¿eh? sí sí efectivamente y yo recuerdo probar de este estudio el juego aquel del coche de carreras tipo Wipeout, ¿te acuerdas? Aquel que... Sí, el Omega Pilot, que por Exacto. cierto ha salido hoy en para, para visores Pico, y luego tienen otro, el Z-Race, que no estaban mal, juegos sencillos, pero este tiene, no sé, es muy diferente a lo que han hecho antes, y me quedo con ganas de probarlo, lo tengo que pillar. Sí, de momento lleva a las reseñas positivas, no muy positivas pero oye por lo menos no negativas ni ya sabéis variadas variadas Esa, no variadas no positivas en la mayoría de ah, momento bien, bien. Sí, sí. pues seguimos con el, el momento siguiente está en que... Steam y se sí, supone perdón. que llegará a otras plataformas ¿Eh? Como decía, el siguiente es aquí John Rambo <risa> Uy, el del culillo Y es que este trailer no sé si puedo verlo otra vez El Arc Arcade Este lo jugamos la semana pasada, acordaros Que jugamos este conjunto sí. ¿Cuál era el que jugaste tú? El Misture, ¿no? Era el que jugaste tú El Misture, sí, sí. eso es <risa> Bueno, ya, ya lo viste me me la gana. semana pasada Juego Arcade, ritmo rápido, acción tenía diferentes mecánicas, no estaba mal, era divertido lo que jugamos. No sé si será si repetitivo, hombre, esto es para jugarlo en dos y no muy grandes, ¿no? Entonces hay que darlo poco sí. a poco, pero no estaba mal y oye, si llegó a la tienda oficial de Quest, así que enhorabuena. Después de haber estado, después de haber estado en Al Lab, también está en, en Steam y con un montón de guiños a películas de los años 80, ¿eh? como enemigos de jefes finales. Sencillo, curioso, divertido, recomendable y baratito. Que este estaba por 8 euros en Steam y por 10, sí, 10 9, euros sí, en, sí, sí. en Quest. O espera, ¿no? Baratito. Bueno, sí, te lo he dicho de memoria, pero vamos, que no, que no era caro sí, sí. Era la coche. Mm. Y hablando de llegar a la tienda oficial, pues otro que salta a la tienda oficial de desarrollo español, como es el caso de este juego de Virtual Ace yes. de Barcelona. Uh -huh. este es Guardians Frontline que llega, bueno, que habrá llegado ahora a las 7 de la tarde a la tienda de MetaQuest a la oficial, porque estaba ya en App Lab y eh, también ha llegado a Steam o mejor dicho, sale de la fase de acceso anticipado, porque ya llevaba allí tiempo y ha llegado solo como Guardians a, a la tienda de Pico y es porque esa es la versión todavía sin actualizar, ¿eh? supongo que luego lo, lo convertirán en Guardians eh, Frontline, este es un juego que mezcla estrategia con disparos en primera persona y un poco de defensa de la torre. Se puede jugar en solitario, con cuatro amigos en cooperativo, en partidas con ocho amigos también, y encima tiene editor de niveles, con lo cual puede ser un juego que os pueda dar un montón de horas de, de diversión. ¿eh? Y de estudio español y en español. ¿eh? En Steam, en MetaQuest cuesta 24.99. Muy bien. En pico, la versión antigua, 14,99 y en Steam. No sé cuánto costará ahora después de la actualización, porque antes costaba solo 16,79. A lo mejor lo han subido un poquillo. ¿eh? Pero vamos, no es, no es un juego caro y este desde luego va a tener horas, pero para aburrir. Pues y lo jugamos hace año y medio. Son y nos 25 gustó, euros ¿eh? también, lo que cuestará bien. Pues como, como en meta. Haberlo comprado antes. <risa> Bueno, cooperativo, como habéis visto y como comprobamos en su día, porque esto lo jugamos, lo jugamos hace tiempo ya. Sí, pues hace, hace año y medio por lo menos, por eso digo yo iba a haberlo compro, comprado antes, que nosotros ya lo recomendamos en su día. Sí, sí, sí, no. Quería, quería buscar una foto de, de que nos recordara el otro día el que jugué yo el juego, este que decían de Halo, ¿no? Pues este también, la, los, que son los personajes que se ven en la carátula del de principio, eh, también son son como Halo, ¿no? Recuerdan a los juegos a la franquicia Halo. Bueno. Cuya, cuya primera temporada ya me he terminado de ver y oye, es divertidilla, no es gran cosa pero se deja ver Pues uno de los grandes lanzamientos de este mes es este juego que hemos publicado hoy el Análisis Que has jugado que lo has analizado tú Gabi, Piggy Blinders, el rescate real que ha llegado a Quest y a Pico Y llegará a PC y a PlayStation VR 2 en otra fecha que no se sabe todavía eso es, este cuesta 29,99, es una aventura narrativa, aunque tiene, bueno, interacción, puzzles, y unas cuantas escenas de acción, de tiroteos, que no están, que no están mal. Y está basada pues en una serie de televisión que yo creo que ya tiene siete u ocho temporadas, de la cual yo no he visto más que un par de, de capítulos. A mí el juego me ha dejado. Bueno, me dejó muy buenas sensaciones cuando lo probé. Y, y ahora que lo he. Terminado y analizado, pues le he puesto un notable alto, porque visualmente me ha gustado mucho. Toda la parte de audio de sonora está muy cuidada, aunque venga con subtítulos en español, eh, es, es una gozada escuchar las voces en inglés originales. O es sea, un gran trabajo de, de doblaje, porque los personajes hay algunos que sí son de la serie, pero la mayoría los han inventado para para este para este juego, ¿no? Mantiene la atmósfera, el espíritu. ...pero es una historia independiente... ...hayáis... Eh, conozcáis la serie o no... ...lo podéis jugar perfectamente... ...si conocéis la serie pues os dará más gracia... ...pues hay guiños... Eh, ...o ver las caras de, de los personajes... ...que son los que salen en la serie real... ...pero si no conocéis la serie no pasa nada... ...porque digamos que es una historia independiente... ...de alguien que quiere entrar en esta banda de mafiosos. ¿Eh? Bueno, una de las cosas que se comentaba... ¿no? ...y que también te comenté antes de publicar el análisis... ...era la duración... ¿no? ...que siempre llama la atención y Uf. claro, ahí, como te decía ayer no digo, bueno, yo estoy seguro que soy mucho de mirarlo todo ¿no? y quizá me, me dure más no a ti probablemente a quizá te haya durado un poco más, pero claro también no a, a, a mí me ha durado un par de cuatro horas en el análisis he puesto que se puede jugar en tres horas, porque realmente si vas a saco sin pensártelo mucho, es un juego que te lleva de la mano, y los tiroteos pues como le pongas la ayuda para el apuntado, tampoco son tan difíciles así que por favor, no seis cobardes tramposos y, y vale, pero, la pero, puntería claro. por vosotros mismos ¿Quién va a poner a dos eso. Bueno. Ah, eso es de, de, de cobardes pa, pa cuatro escenas de acción que hay porque el resto son bueno pues son diálogos son conversaciones y, y narrativa, sí que puede llegar a durar pues, hasta cuatro horas cinco si os dedicáis a buscar por los coleccionables que hay por ahí, unas cartas del, del tarot, si exploráis un poco los, los escenarios o si sois muy malos en los tiroteos o resolviendo puzzles, claro, porque hay unos cuantos puzzles por resolver que a mí me han parecido muy fáciles, pero quizá a otros pues se atasquen y les lleven más tiempo. Este cuesta 30 eurillos, 29,99. Es un precio, pues bueno, vamos a decir, elevado entre comillas para lo que es, eh, bueno, pues pues eh, y, y pico que también ha salido, pero realmente es que tiene unos valores de producción muy grandes, es decir, es que bueno tienen los derechos de la, de la serie, de los actores de la música y se ve francamente bien, es muy buena la, la atmósfera que han conseguido esas calles de Birmingham y de puertos y de Londres y de... a mí me ha gustado me ha gustado mucho eh, no os, que no os eche para atrás la duración porque os dure 3, 4, 5 horas, se os va a hacer intenso me ha gustado Muy bien, pues dicen que espero que sean mejores las escenas de acción que, de este juego que de Wanderer Tú, tú has jugado a ¿no? dos sabrás decirlo. No, ¿no? Sí, pero es que en Wanderer <risa> no, <había, en> <risa> no había apenas escenas de acción. Aquello era un juego de rompecabezas puro y duro. Había, que Un poquito al principio que tienes que darle... Mira, yo creo un... que aquí los tiroteos ah, pf, no, se lo habrán no. currado. Aquí, Aparte, la, podías amartillar la, el arma la, Sí, sí, la, la recarga es manual, tienes que amartillar. Puedes tirar cócteles molotov. A ver, no es un juego de acción. Que nadie vaya pensando que esto es un juego de pegar tiros. Pegas tiros... Pues en cuatro capítulos, a lo mejor de los doce, quince que son, es ¿eh? bueno, un poco más solo... de, de explorar, de caminar y de que te escuchen una historia, de, de escuchar una historia y de resolver un misterio. Eso le gustaría a Oscar. además tiene, <risa> tiene, mucha, tiene mucha política, ¿eh? si os interesa un poco el periodo a ese convulso europeo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, con el fascismo en alza, el comunismo también, está, tiene, ahí, tiene su enjundia política el juego. Pues nada, pues genial. Y otro otro gran juego que aumenta su contenido... Uy, esto es una maravilla. Yo me voy a cansar de decirlo, Walkabout Mini Golf, pero yo creo que esta vez, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, esto se han una, superado con este DLC. Esto es una DLC. locura, ¿eh? <risas> Se han superado con este DLC, o sea, que, que, que te pone patas arriba, o sea, estás como, como en una ciudad donde no se respetan las leyes de la, de la geometría clásica, entonces, pues bueno, pues ya veis que los coches pueden ir por las paredes o el metro por el techo... Pero claro, las pelotas también. Y encima hay como pozos de gravedad para llevarlas a los sitios correctos. O sea, te vuelven loco. O sea, 3,99. DLC para Walkabout Mini Golf. Eh, yo quizá, ya sé que no os podéis comprar todos, pero si tenéis que escoger este, yo creo que es de los imprescindibles. Es una voladura de cabeza. O sea, es fantástico. De verdad, o sea... <ríe> Yo ya no espero nada más de esta gente, y cada dos meses que se sacan un nuevo DLC, ¡pum! Me consiguen sorprender otra vez. Bueno, y, y quedan todavía, ¿no? Porque han anunciado. Bueno, quedan, quedan, quedan por lo menos dos basados en, en novelas de Julio Verne. Eso por lo menos, que sepamos. Sí, sí. Y queda que llegue a PlayStation VR2. Sí, con el gran trailer que enseñaron la otra vez. Pues ya lo veremos y, y ya llegarán más. Y así que otro DLC más. Y ahora un juego completo que sí que sale mañana, mañana viernes, para PlayStation VR2 de momento, en exclusiva porque la verdad es que también lo pueden sacar para PC. Bueno, pero visores de PC con, con seguimiento ocular, pues hay menos, pero hay, los hay. Bueno, hay en menos. Entre en exclusiva entre comillas, porque es que este juego está para, está para móviles, en exclusiva. No, en bueno, la versión de VR, VR ¿eh? claro. Efectivamente. Eso es. Pues este... No quiero contar gran cosa porque mañana en cuanto os levantéis de la cama vais a, vais a tener el análisis en, en la página web. en realidad Sí, virtual. porque mañana se estrena. Así que, vale. así que y lo podéis comprar mañana. Bueno, se ha podido precomprar antes. Es baratillo. Este cuesta... Bueno, cuesta 15, 15 eurillos. Y... Desde luego... Es, va a ser de lo más original que va a tener Precision VR 2. De momento, claro. Este y el Humanity... Pueden sorprender. Hay más vida aparte de pegar tiros en la en la VR. Y mira, mira, la de premios que recibió. Si sí, este es lo que pasa que en su momento, los que juegan plano tampoco. O sea, no era muy largo la cuestión. Puede ser un poco una de las pegas que tenga, pero ya lo veremos mañana. Que es cuando sale. Así que. Antes de que vuestros ojos se cierren, pues en este caso, cuando vuestros ojos se abran mañana, tendréis el análisis en real o virtual. Pues si, si parpadeamos, <risa> cambiamos, uh, o sea, avanzamos y seguimos con otro de PlayStation VR 2, exclusivo, que es, ya sabéis, el Dark Pictures Switchback VR, que se retrasó, y, y ya llega, por fin, este llega la semana que viene. Esta ¿no? la, sale la semana, semana que viene, sí. Sí, sí, sí, sí el, día, el día 16, dentro de una semana exacta, el día 16 sale pues esta continuación no de esta montaña rusa, de este juego sobre raíles de terror, donde también se va a usar el, el seguimiento ocular en una de las partes sí. para no parpadear si no quieres que te ataquen las, las muñecas, no los, los maniquís que hay por ahí en este parque de atracciones y este es otro de esos exclusivos de, de la ventana de lanzamiento de Playstation VR2 que no se va a poder jugar en otra en otras plataformas. Hombre, este divertido va a ser seguro. Ya, ya, o sea, lo era el primero. O sea, o sea sí. que hicieron para pres enviar uno y este, pues seguro que basado en el mundo este de Dark Pictures y con una historia que, que tiene realmente una historia. Que la, el otro trailer que sacaron que salían dos personas, o sea, uno, una persona del estudio y lo entrevistaba a otra chica que lo probaba. Pues comentaban cosas interesantes de la historia y tiene buena pinta, como lo comentamos en otro programa en la Hora Virtual, hace no mucho. De la le, historia os digo yo, vais a acabar en urgencias y no te cae el corazón. Ya está. <ríe> bueno, este es más de risa. <ríe> bueno, bueno. Y de risa como, como el que viene ahora, que también llega a PlayStation VR 2. Este, sí. este es para cargarte los este... mandos y el mobiliario y lo que haga falta y, la, y, y, y las lámparas De este, no sé, hay muy poquito que decir Porque es Gorn, que ha salido pues, para todas las plataformas VR Y lo que llega ahora en, en marzo, también el día 16 Es una actualización de Prestigeon VR 1 O sea, Prestigeon VR, VR 2 eh, no sabíamos o no sabemos todavía si va a ser una actualización gratuita o habrá que rascarse el bolsillo No tengo información eh, desde que se anunció que, que salía para PlayStation VR 2 Así que habrá que ver si es eso, gratuito si lo tenéis ya en, en PlayStation VR 1 O si habrá que pagar juego completo o 5 eurillos o 10 como, como en otros casos eh... Ah, eso, nah, nah, que, le has dado, que le has dado algo eh, no, no, no, no, no, no, se sacado el tráiler y he puesto aquí las cabezas estas extrañas que tenemos de público Juego más que conocido en la VR. poco, como dices tú, un poco más podemos decir, más allá que salta a otra plataforma Oye, Juego o, o, o Luego, divertido que, eh. o sea, Juego que ha estado en las listas de los más vendidos, más descargados de Playstation durante, no sé, 4 o 5 años Juego que hay gente que le encanta Y juego que hay gente que le parece una tontería O sea, parece que hay como dos bandos Así que... Pues nada Ya lo podréis descubrir Si sí, sí, no tenéis otro visor sí. O sea, ahora que llega PlayStation vr 2 Y uno de los Que yo creo que también, aunque no sea nativo Es uno de los más Esperados de este mes A ver ¿Cuál es este? ¡Hombre! <risa> aunque no sea nativo, este pero es como el... si lo fuera. Este es el, el, bueno, el mod VR de eh, Half-Life 2 Episodio 1. Ya sabéis que el juego Half-Life 2 eh, tuvo dos DLCs Iba a tener tres, se quedaron en dos y el año pasado salió el modo VR pues para el juego digamos principal y ahora en, en marzo sale el, el DLC para, para el episodio para el episodio 1. ¿Eh? Gratis, sí, ya lo tenéis El juego de Half-Life 2 En Episodio 1 en, en Steam, y el que no lo tenga Pues es que la semana que viene hay rebajas de Steam Y estará por 50 céntimos O por 2 euros, así que no tenéis excusa Sí, yo estoy recordar En su día que no, no era muy largo ¿no? El Episodio 1 no, sé si andaba... wow, no, bueno, no lo sé Según se, se comentaba horitas, 4 o 6 horas, 4, 6 horas. Se oh, no. hablaba. Ah, cuatro o seis horas. Bueno, no está mal. No, la es que no, no dura más que, que muchos juegos de VR. <risa> y bien, bien. Pues nada, este, este, es... con ah, todo lo aprendido sí. de del anterior, ¿no? de, de, de actualizaciones, de mejoras de confort y tal, para poder disfrutarlo y seguir con el episodio 1 y con el episodio 2 cuando lo saquen. Me imagino que este año también, aunque no han dicho nada todavía. Sí, ahí, supongo. Supongo que este. Pero el año todavía es este año. largo. Y hay una posibilidad de que salga eh, Black Mesa, el remake no oficial del primer Half-Life, también en VR. Sí, yo lo yo tengo pendiente el, el mod del primero, porque estaba esperando que lo mejoraran más. Y como hay muchas cosas que jugar, la verdad. Pues Hay muchas cosas que jugar. Hay muchas cosas que jugar. Sí, poco tiempo, efectivamente. Ghost of Table. Como por ejemplo, a ah, esto. Este, este va a salir pinta, el 20 también. de marzo. Este va a salir el 20 de, de marzo. Es un bueno, pues un first personal shooter con varios modos de juego. Jugador contra jugador. Contra la, la IA. Sale en acceso anticipado el 20 de marzo en Steam, pero este juego está previsto que salga también para PlayStation VR 2. ¿eh? Más adelante. Y hay gente que ya puede y para jugar la, a la beta. También va a salir para Quest 2, efectivamente. Pero poquito a poco, de momento, en acceso anticipado para, para PC VR en Steam este mes, el día 20. ¿Eh? Guay, este gol, con, con, jugar con más sí. gente y tal, puede estar muy bien, la verdad. Mm. Pues el siguiente que llega a PC y a PlayStation VR 2, es uno que ya estaba en Quest 2, eh, el año pasado salió a finales. Y es The Walking Dead, signers, signers capítulo 2. Retribución, retribución más, más de lo mismo, este pero mejor Espera Gabi. habla de nuevo porque no sé si se estaban escuchando Que la he liado la he liado <risas> oh, la he liado. bueno pues estaba contando que llega eh, Science and Signers, Signers Capítulo 2 a Playstation VR 2 y a PC pero a Playstation VR 2 llega también la primera parte de forma gratuita si comprasteis la versión turista una versión deluxe que había o la versión completa que la incluía pero si comprasteis la edición digamos simple, estándar pues tendréis que pagar 10 eurillos por la actualización de PlayStation VR1 a PlayStation VR2. Es algo que está pasando con algunos juegos, pues como el Red Infinite, el Tetris Effect, en algunos casos las actualizaciones de PlayStation VR1 a 2 son gratuitas, en otros hay que pagar el juego completo, como por ejemplo en MOS, y en otras pues hay que pagar un poquito. Sí, el trailer que Hay que viendo. pagar el trabajo Es del, del capítulo 2 Pero como dice el otro Es, es lo, O sea, lo actualizan Eso es mm. Estos cuestan 40 pavos cada uno Si no tenéis ninguno de los dos, claro 39,99 Había por ahí packs de oferta Que todavía podréis aprovechar Si compréis los dos a la vez mm. Ahí está Bueno es, Bueno, estos son los packs del, del nuevo <risa> Estos son los packs de nuevo, sí. Buah. Qué follones se montan los estudios con los packs, de verdad. Yo es que siendo en fin. cosas digitales, la verdad es que a lo mínimo, en mi caso, suelo, suelo sí. preferir. Vale, personas en, este, claro. en, este, en este caso son tener, bueno, fórmulas, recetas para nuevas armas o nuevos complementos, algún... Alguna, ah, esto, si quieres apoyar el estudio y quieres apoyar algo más, o te gusta coleccionar y tal, pues guay. Hay, que... Gente que lo, <ríe> hay, hay gente que lo quiere tener todo y que además tiene el dinero para comprárselo. Así que, oye, pues ahí pues está. No, Yo he dicho bueno, 40 euros, pero mira, podéis pagar hasta 60 si estáis generosos. Pues eh, otro juego, en este caso de, de Amata, creo recordar, ¿no? es pues el del sí. Labyrinth que os hablamos el otro día que van a llevar el Organ Quarter, este juego de terror, a Playstation VR 2, pues también traen a Playstation VR 2, el último laberinto, Last Labyrinth, este, este también. Este lo traen, lo traen de una forma curiosa, porque ya estaba en Playstation VR 1, y a la hora de traerlo a Playstation VR 2, lo que han hecho también es eh, lanzar un, pues, bueno, un mod no VR, una herejía, una extensión que se llama Lucidity Lost, que se puede jugar en, pues en PlayStation 5, en PlayStation 4 o en PC sin visor VR. Pero de los que nos estáis escuchando, al que vea yo que hace eso, pues ya se ve que iría a su casa ¿eh? y le daré más miedo que la niña esta que sale aquí en el, en el trailer. ¿Eh? Juego de bueno de mansión encantada, de rompecabezas, nosotros en una silla de ruedas pudiendo hacer poquitas cosas y la niña es la que nos ayuda a... A resolver los, los puzzles, a, a activar las palancas y hacerlas lo que tenemos que hacer. Sí, y ¿no? luego sacaron el Tail of Fono que también sí. vamos con otra niña. Sí, <ríe> con Una <ríe> sacerdotisa. Es un poco la misma, la misma mecánica, sí. ¿Eh? Curioso. Bueno, sí. Eh, bueno. bueno, importante que lleguen. Cuantos más juegos de PlayStation VR 1 a PlayStation VR 2, mejor. Otro curioso o interesante. Es este not, not For Broadcast, que es la o sea, salta, sal, saca la versión de VR porque este juego está en plano y lo habíamos hablado sí. anteriormente. Que, que tienes que ser curioso ahí sí. controlando, como estoy yo ahora aquí poniendo trailers y tal. Y, y la iO, <risa> pues, pues, eso. <risa> pues, este sale el 23 de marzo para PC VR y para, y para Quest, para Quest 2 o Quest Pro. ¿Eh? Y se trata de bueno pues de ser como el editor o el regidor de un programa de televisión, de la televisión británica. Tienes que hacer ahí un programa de noticias en el que poco a poco vos van a ir saliendo cositas mal y tú tienes que volverte loco para que la emisión en directo siga siga adelante. El único defecto que le puedo ver yo a esto es que es un juego con mucho humor, pero que va a llegar en inglés. Entonces quizá nos vayamos a perder pues pues ciertas ciertos chistes o ciertos ciertos guiños, ciertos juegos de palabras, ¿eh? pero los subtítulos vendrán en castellano, eso sí. Y llega, ta, y llega de momento eso para para PC y para Meta Quest y no sabemos si a un momento llegará para PlayStation VR2 o para o para Pico. ¿eh? De momento PC y, y Meta juego Curioso, narrativo, diferente, digamos. De los de, los no... de trabajar. <risa> sí, exactamente. <risa> Pues nada, lo, lo censuramos y saltamos a el que yo creo que es uno de los más esperados de este mes Y de era del año, ¿vale? En rough, y, en y, y de varios años, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. Para, mí desde, para mí desde luego, desde luego lo es eh, Me encantó el, el primer vértigo y más el remake que, que hicieron esto prácticamente lo ha hecho un desarrollador solo, ha tenido un par de ayudantes, pero lo ha hecho una persona sola durante 3, pues, 4 años, 5, no sé cuántos al final le, le ha costado. Pues un poquito medio en Guasa dice que va a ser mejor que Half-Life Alice, vale, es un poquito broma, pero realmente va a estar currado en mecánicas, en físicas, y es que además va a tener guiños a, a lo que es el juego de Half-Life, a, a la saga de Half-Life. Porque, bueno, es un, también una especie de invasión extraterrestre, aunque no en el planeta Tierra, precisamente. Y visualmente, a mí tiene un estilo que es al mismo tiempo como realista, pero, pero fantástico, ¿no? O sea, tiene un, un tono diferente, un tono. Sí. De, bueno, pues ya veis, ya veis los enemigos, ¿no? Pues manos con ojos, seres extraños. Tiene un toque de fantasía y de ciencia ficción que que Me encanta Y, y yo estoy deseando que, que llegue, lo único malo Es que no va a llegar hasta el 30 de marzo Por favor, por favor queda Que no que, haya un nuevo retraso Queda un poquito, ¿no? yo creo que ya Que ya sí, que ya toca Este casi, este casi es de abril ¿Y que, Pero y no que es el sale, único que llega Y que sale en quest que llega el 30 de Y en PC, la cuestión Saldrá, saldrá Yo tengo pendiente... Pasarme entero el vértigo remastered a ver si lo consigo antes de que salga este este... Mm. este sale el 30 de marzo por 30 dólares supongo que euros en pc y luego más adelante habrá port para Metacuest 2 pero el 30 de marzo sale solo para para pc ¿Eh? vale guay era la versión de PC, vale, pensaba que era de los dos, pero no. sí, sí, solo, solo, solo el PC no, no. primero y luego. Primero, a... primero, PC, que, que, que, que te digo, que es que es solo uno, que es que es sí, un PC. Sí, pobre aquí, lo, aquí lo pone, de... aquí lo estáis viendo. SteamVR. su casa. 30 de marzo, SteamVR. VR darle, darle tiempo y ya lo llevará a, a Quest 2 y, y hmm. ya veremos si a PlayStation VR 2. Sí, yo recuerdo que tiene demo, aunque la demo quizá no sea. ¿Qué le tiene? la más actual. No, no, pero la demo la, la, actualizó? La, la, actualizó, la actualizó, la actualizó, la actualizó el año pasado, así que demo recomendable para que os hagáis una idea de cómo es el juego. En Steam. Genial. Pues hablando de trabajar, el último trabajador. Sí. Esto es lo que va a pasar cuando este la sale <risa> Este también sale el día 30 de las de las of Worker, en el que somos pues prácticamente el último humano que trabaja manualmente en una mega corporación en la que todo lo hacen las, las máquinas. ¿eh? Este ya veis que también va a ser una historia narrativa ¿eh? con un estilo artístico, un estilo gráfico, pues eh, pues bastante <risa> bastante original, ¿no? ¿Eh? Amazon VR. Son, son dibujos creados a mano. ¿eh? y este sale sale para bueno, sale para un montón de plataformas porque sale para PlayStation VR2 MetaQuest 2 PC y también en formato plano para PlayStation 5 para PC normal eh, para Nintendo Switch para Xbox o sea que y sale para PlayStation eh, sale en para PlayStation sale en, en formato físico aunque le guste el físico para PlayStation VR2 Salen. Pero de en momento, solo has dicho Quest 2 y PlayStation VR, lo que es la VR. O sea, a mí que se hagan plano. Ya PC, y PC, PC, PC. Vale, o sea, que salen todas pues, las plataformas PC. principales. Eso es. Bien, o sea, me, eso, eso hay es que, lo hay, hay, como, hay que aparece. Hay, hay, <ríe> hay que decir que sale también para Xbox y para Nintendo Switch. Hombre, que Pf, algunos man. tenemos de eso en casa. Sí. Para, para ver otra para ver multimedia En mi caso Pero bueno eh, Y ahora hasta aquí llegaría un poco Digamos lo, la selección de 15 títulos Que os hemos traído y ahora os traemos unos extras Unos extras que también salen este mes Ya sabéis que siempre hay extras En los programas nuestros siempre hay extras. Y el extra primero es el No es el juego completo Acordaros de este remake de, del Cosmic Smash Este de Dreamcast Es la demo la que sale era el 23 de marzo, Gabi El 23 no, el... sí o ¿Se si 23 no de retrasan, marzo sí Saldría la demo de este juego Bueno, voy a darle para adelante al trailer Esto aquí se ve un poco Este deporte de, de pelota de sí, demo, una especie raqueta. de squash ¿No? Sí ¿Eh? bueno, En su la... momento salió Para máquinas arcades en, en el Japón y ahora han hecho una versión virtual Para PlayStation VR 2 Pues curioso y si ponen demo, pues mejor. Ahí está, 23, el de marzo. 23 de marzo. Efectivamente. La demo. Eso es. Ah, eso pues con este ya habrá, ya habrá nueve demos para PlayStation VR 2. ¿sí? Que al principio también se comentaba si se si habría o no juegos para probar el visor sin tener que gastarse pasta. Pues sí, tenéis demos. Vale, pues otro de los que tenemos aquí es este que pusiste la noticia ayer o antes de ayer que es el de Nisa, que está en el opus con en el Metacuest TV. Ya sabéis que mi personalidad del bibliotecario binario pues le gustan estas experiencias y estos cortos animados y, y este es una maravilla. Mirad, mirad, mirad. O sea, eso que está saliendo ahora te hace sentirte casi como dentro de un cuadro de Van Gogh. Es una maravilla. Es gratis, dura 15 minutos. Eh, es la historia de una brujita que pierde su, su escoba y tiene que ir a a buscarla y lo mejor de todo es que es el primer episodio de una serie que va a tratar de demostrarnos en VR dibujado con, con el programa este Quill pues cuentos clásicos pero no muy conocidos ¿eh? son episodios autoconclusivos y la verdad es que yo este me lo he visto en Una maravilla, es en inglés, las voces No tiene subtítulos, pero Simplemente es con malo. las imágenes te enteras Pero te enteras perfectamente de las de la, de la historia Una brujita a pie de su escoba es, es, es una gozada para los ojos claro. es que, Lo para recomienda algo, para algo, <risa> Si lo recomienda la biblioteca para, algo <risa> que y para algo guapo para, para algo guapo que hay en ¿Sabes? En, en, en MetaQuest TV ¿eh? uh -huh. Pues otro, otro clásico que, que reinventa este desarrollador, ¿no? Eh, en VR. Bueno, Ay, si no este, VR si, y, este y este. realidad mixta. Sí, no, no. sí, sí, si este lo jugué yo en si este un, Monster. un ropa de esos. Soy Monster. Este estaba en App Lab. Bueno, de hecho no, está en App Lab y lo que ocurre es que a finales de este cuando sale? sale ahora en marzo ¿no? sí es sí, como sí. plantas, cómo se llama plantas sí, versus sí, este zombies es, no es, es... Este, sale, este sale el 30 de sale el 30 de marzo, el juego es 30 de marzo en, en la tienda oficial y es el plantas contra zombies, eh, de verdad de la buena eh, no, no, no es que lo haya plagiado se ha inspirado clarísimamente pero ha ido cambiando los personajes y la música porque al principio es que hasta la música era del, del plantas contra zombies se puede jugar con las manos o con los mandos. Ya veis que se, se puede jugar con Real Mista, que puedes poner ahí el tablerillo donde tú quieras. Y es muy, muy divertido, ¿eh? Engancha mogollón. Pues es un defensa de la torre, pero pero mola, mola. Y es que encima va a costar 10 eurillos, 5, una... Nada, una, va a ser baratísimo. O sea... Sí, este, este, este, este vamos, el, el juego al que se basa es divertido. Y aquí en VR, pues... Tenía sus cosillas, ¿eh? no, era, no era solo el verlo ahí en tren Tenía sus cosillas, yo me acuerdo no, que, no, era es, Wastes, que era curioso Y, y, y, y, y, y lanza rayos con las con las manos eso, es decir, eso me refiero, que no era no era es, solo es, clicar cosas, para que me entendáis O sea, no, señalar, no, no. coger... No, no, tenía también sus mecánicas en ese sentido Sí, sí, es el plantas contra zombies, digamos, plano de móviles, de PCs Pero llevado a la realidad virtual, muy bien llevado a la realidad virtual o a la realidad mixta Muy bien llevado y con muy buen uso del, del seguimiento de manos pues saltamos. Saltamos al tiro. Este es al fútbol de tiro con arco. No. Este es, ya ha salido, está en pico. En, eh, no, está en pico, está en quest. Tiene pendiente salir en, en PC. Y en no sabemos qué día de marzo, pero este mes de marzo va a salir para PlayStation VR 2. Diréis, pues vaya chorri juegos que tiene PlayStation VR 2. Pues sí, será chorre juego de gráficos, pero es tremendamente divertido jugar al fútbol teniendo que disparar flechas a, a, a la pelota, jugando contra otros o con bots. Eh, muy, muy divertido y muy loco, ¿eh? Muy, muy loco. Cuidado aquí con lámparas, muebles, mesa, o sea, despejar el, el espacio de vuestra, de vuestra habitación. Uh -huh. Y el último que tenemos es uno que, que ha salido esta misma tarde en la noticia Y que estará publicada mañana en la web con más información Este sabíamos que llegaba pues a principios de 2023 Y Fast Travel Games va a respetar ese, esa promesa Y llega el jueves que viene eh, No, el jueves que viene no, el perdón, el siguiente, el 23 El 23 de, de marzo ¿Eh? este está basado en el universo Stellaris, se llama Ghost Signal, la señal fantasma va a salir también para, para Pico y tenemos que ser el capitán de una nave espacial que va buscando el origen de una señal misteriosa y mientras viajamos por el espacio pues nos vamos a encontrar con razas alienígenas amigas o enemigas entonces pues bueno, es un juego de es una aventura de ciencia ficción con acción, con estrategia y, ese, y en este caso es de, del propio estudio Fast Travel Games, ¿eh? que ahora también, pues bueno, son los que también se dedican a, a editar juegos, como por ejemplo el Guardians, Frontline de antes, pero este es desarrollado por ellos por ellos mismos. ¿eh? Bueno. Y esto sí. se acaba de saber se acaba de saber hoy, que sale el, el jueves 23. ¿eh? Hay, hay varios de este tipo ya, que es como el pero este, que, bueno, el pero no es exactamente esto, pero el otro, ¿cómo se llamaba? Este de las naves el Eternal Sunlight, sí, sí. luz eterna. Mm. Mm. Mm. Mm. Pues hasta aquí llegaría lo de hoy y solo solo bueno es, es, hoy hoy en teoría hay un evento en teoría no lo hay no había a, a las once no, y no, media de la noche hay, hay, hay. hay un evento de casco en el que a lo mejor dicen algo de Resident Evil 4 de PlayStation VR 2 o no, VR, no eh. sé. bueno bueno ya sabemos que va a tener el, el VR mode que suponemos que como el VR Mode de Resident Evil Village Se llama también VR Mode Pues suponemos que será juego completo Porque le están llamando igual ¿Vale? Entonces ya me lo comentamos <risa> en un programa anterior Y yo creo que sí, vamos, no, no tengo no, sé, no tengo duda Pero ya lo veremos, claro A ver si dicen algo nuevo y si lo dicen, pues mañana en la web eh, Se rumorea Se rumorea que esta misma noche Habrá una demo del Resident Evil 4 Remake Y... Ya se sabe que el modern Play Dog quiere que esa demo sea jugable en VR. Así que, a ver qué nos cuenta, pues no sé si mañana mismo o el fin de semana, porque este hombre suele Suele ser rápido. ¿Eh? Pues ojalá. A ver que podamos pasa. empezar a probar, a ver qué tal. <ríe> porque el juego sale, ya sabéis, también este mes. No lo hemos dicho porque no... No, no sé. Porque o sea, todavía no sube. Exactamente. Cuando la tenga con el mod ya lo será. <ríe> Hasta entonces, pues nada Vale, pues nos vamos a cambiar Bueno, yo que os pregunto por aquí rápidamente Con qué os quedáis vosotros de este mes Elegir uno, ponernos por el chat rápidamente Y ahora a ver si coincidís con nosotros Si os animáis ¿Qué juegos quedáis de este mes? O, o varios si queréis, pero bueno Pues de mientras, pues yo creo que Nos ponemos en este lado Y vamos a despedir enseguida pero eso, que yo creo que se queda un buen mes Al menos, bajo mi punto de vista Yo espero a título personal varios juegos Como Vertigo 2 por ahí el, el Como Heartlight 2 el Episodio 1 ¿Mm? Pues le voy a por el 2 ¿sí? ¿Por qué? <risas> Nada, están está muy graciosos Dicen Peaky que Blinders, se va hoy... De momento va ganando Peaky Peaky gusta, Seguro que gusta la serie yo no la he visto. Vertigo, cocina, The Last, last Workers. Worker, Se claro, nota a bueno. Guillotin, le gusta también la variedad. La son diferentes totalmente. La verdad es que marzo está siendo un buen mes, y no sabemos todo lo que puede llegar. ¿eh? Estamos todavía a día 9, puede dar sorpresillas, como siempre. Así que go, os go, recuerdo que de... marzo, es, marzo es el aniversario de Half Life Alyx, que cumplirá tres añitos. Mm. Sí. A, sí, lo mejor sí. Un, a lo mejor tenemos un, regalo. Mm. Sí. Yo no me haría muchas ilusión. <risa> <risa> bueno, el, pues... el piki parece que, que ha triunfado. Entre sí sí. Yo de momento hoy. parece que, que por el chat de momento Uf. se que Ya sabéis, si os animáis podéis comentarnos qué os parece el mes. Como decía alguno muy, muy bueno, pues pues bien, ahí me lo parece también. Y esperemos que que los siguientes sean Bien. igual o mejor. Ya llevamos dos meses buenos, febrero y marzo, ¿eh? Como empieza este 2023, ¿eh? Wow. Sí, sí, sí. Pues ya está, vamos a poner la música y nos despedimos enseguida. A ver, por aquí, por aquí, si no me equivoco yo. Que no la quiero liar. No la quiero liar. A ver, a esta cosita. No, para acá, para acá. Ya sabéis es. que el, el domingo tenemos la hora virtual Y ya no digo más porque luego cambiamos de planes Nada, pero bueno, los, lo que sigue sí que... Espera, bueno, paramos en un segundo Lo que sí que... O sea, lo que sí que quería decir es que eso, que... O sea, lo más seguro que a partir de ahora, entre semanas los directos sean los jueves Por circunstancias y si hacemos otra cosa martes o lunes o miércoles sean vídeos cortos como estaba haciendo Gaby si le da la vida pues hará algunos <ríe> y, y eso y lo que son los directos serán los jueves y de momento seremos Gaby y yo así que qué es lo que hay el, el domingo sí que estará Oscar con la hora virtual y, y nada y este domingo pues no se lo que haremos en la hora virtual me refiero que hay mil noticias que han pasado pero ahora mismo no las tengo en la cabeza pero oye, seguro que hablaremos mucho hoy de, juego, de, de mucho, los precios muchos Mucho juegos mucho de... La VR se está poniendo en, en el punto que quiero yo poco, Se habla poco de visores Y mucho de juegos Pues nada, por lo dicho Muchas gracias por acompañarnos hoy A ver, ahora sí que voy a poner Efectivamente, está Pues eso, que muchas gracias Nos vemos el domingo Y si no, pues la semana que viene más Así que, hasta luego, gracias hasta luego, Gaby. Adiós. Adiós.